bueno, vamos a ver si estamos presentables no me quito la gorra que si no el pelo se queda chafado entero y queda fatal, fatal, fatal bueno a la saca otra a la saca y voy y hago las crónicas ahora porque si no es que se me olvida todo ahora ya no tengo memoria, mira me he hecho un poco de sangre que lo habéis visto en otro vídeo, pues bueno, no lo habéis visto y ha sido nada, un puntito de apoyo de apoyar en una, en una roca o algo y me había hecho, pero era muy escandaloso, ¿no? Se veía mucha sangre. Eh, pues nada, eh, dorsal, vamos a enseñar el dorsal. Dorsal 468. Venga, resultados de posiciones. Venga, vamos a decir el resultado y luego me enrollo con lo otro. Eh, resultado de posiciones, 2 horas 31 y algún segundo, 2 horas 31 oficiales ahí en la clasificación... En esta, en esta carrera no había categoría máster, ni me parece que tampoco, no me acuerdo si había categoría veteranos o no, creo que tampoco. Eh, entonces, bueno, es absoluta, es general, ¿no? El 46 de la general, en dos horas 31. Bueno, bastante bien. Como ahora estaba hablando con WhatsApp, con los compañeros, con el tony con el Carlos, Gomera, el Iván, eh, todos, no me dejé ninguno... Eh, como ahora estoy hablando con ellos, digo, hombre, eh, a ver si intentas ir más a full, más afinando, conociéndote el estilo. Yo esta carrera también es verdad que es la primera vez que la hago, no conocí el estilo de Montnegre, el estilo Montnegre lo conozco. El estilo sube y baja no lo tengo tan por la mano, tengo más costumbre de carreras más, más seguidas más venga topa arriba, venga topa abajo, venga topa arriba, ¿sabes? Aquí son más yun más tobogán pero bueno me ha gustado mucho el, el tipo de, de tierra me ha gustado me ha gustado yo no sabía muy bien cómo me iba a llevar con con la tierra suelta no la, la arenilla y la tierra suelta y me he llevado bastante bien la verdad es que me ha gustado he acertado con las bambas ahora los voy a enseñar he acertado con las bambas eso ha sido clave ha sido clave ha habido algún momento que he podido incluso adelantar a, a gente en algún momento que he visto que Digo, hostia, lo he visto claro, y digo, ah, me tiro por las piedras un poco más peñasco, ¿no? He pegado ahí un poco medio salto, no lo he grabado porque ya, ya es demasiado pro grabar eso, no lleva a la cámara grabando, pero había un momento guapo, eh guapo, guapo, de algún adelantamiento, de decir, bueno, ese es el camino normal, ¿no? Que hay que bajar, ¿no? Técnico, y tirarme, y las bambas han respondido, que flipas, mira, os la enseño que son las que dije que me iba a llevar, y de verdad, uah, increíbles, o sea, estas se van a quedar para las carreras, hasta estoy pensando hacer Montnegre con esta, porque como no es ultra, que es 47, hasta estoy haciendo... <risa> está cómo están, ¿eh? Están, y eso que ha llevado un ratillo andando por ahí, han quedado bien marcaditas, pero bueno, ¿eh? Tela, ¿eh? El taco, increíble, el taco, fantástico. El taco este me ha salvado en las bajadas, estos tacos de atrás... A retener en las bajadas, ¡buah! porque había bajadas inclinadas, y yo otra vez esas bajadas en otras carreras eh, las paso jodillas, porque no me veo seguro pero es que aquí me veía seguro, me tiraba y sabía que aguantaba, ¿sabes? que no me iba, así que súper contento, súper contento ahora me las cambiaré cambiaré otras más sin barro y, y ya está, entonces muy bien, muy bien, sensaciones muy buenas, solo he tenido aviso, no sé si en el kilómetro 15, podría ser 15, 16, por ahí, eh, por ahí andamos, eh, algún aviso en cuadrices izquierdo, que ya lo tuve algún día en los entrenamientos que he hecho anteriores, ya tuve un pequeño aviso por, por exceso de velocidad, básicamente es por exceso de velocidad, pues claro, cuando él mete velocidad en algún momento pues, se te quejan cuadrices, ¿no? Y, y los isquios bien, no se han quejado. Ni isquio, ni gemelo, fantástico, periodo, titi, nada, todo fantástico, increíble, fantástico todo. Y, ¿qué más? Espero que se me... Sí, yo creo que... Voy a encender luz porque a veces, a veces, ayuda un poco de luz. A ver si... Parece una tontería, pero a veces un poco de luz ayuda a que los vídeos salgan un poco más decentes. Vamos a ver... bueno, ya algo, bueno, no sé si va a haber, bueno, da igual, bueno, pues a lo que íbamos, eh, ya digo, las bambas fantásticas, eh, me ha gustado el estilo de carrera, me ha gustado, o sea que ya tengo una idea del Montnegre más o menos lo que voy a encontrar, un poco el estilo, eh, el estilo. Eh, yo creo que está bien, inconveniente de estas carreras es que no te puedes planificar, eh, claro, al ser tan sube-baja, Tú no te puedes planificar muy bien, de no sé que te la conozcas, de haber hecho más carreras de este tipo, eh, no te puedes planificar realmente. Bueno, aquí tengo unas subidas, como aquí que tengo una subida Aquí no como, ¿qué tal? O sea, no puedes planificar nada, porque realmente todo el, el rato estás alternando, todo el rato estás alternando, entonces no hay mucho que... Que, que prepararte de estrategia, ¿me entendéis? O sea, aquí tienes que realmente regular, regular. No dice bueno, es que aquí una carrera de mucho de nivel seguido y luego una bajada, pues dice bueno, reservo y luego puedo apretar la bajada, ¿qué tal? Aquí tienes que ir todo el rato con el punto de apreto pero reservo, aprieto, pero reservo, porque en cualquier momento pum, vuelves a tener una subida, ¿no? Así que, pero muy bien, me ha gustado... Ha tenido una tecnicidad... Normal, un poco más alta quizá de lo normal, tampoco muy técnica, porque yo digo, yo al no haber tanta piedra no la veo tan técnica, porque es más tierra, mucho, mucha curva, mucha curva, mucho sendero, todo sendero, todo sendero, de vez en cuando se salía algo a la pista, se hacía un poquito de pista, pero enseguida volvíamos a entrar a sendero. Muy bien, muy bien. Eso hace que tampoco puedas llevar una velocidad punta muy buena, muy buena, porque, claro, si es una pista tú te embalas y vas más recto. Aquí, al hacer mucha curva, mucho sendero entre árboles, pues es un poco más lenta, ser un poco más lenta, ¿no? Pero bueno, 2 horas 31, creo que está razonable para, para como ha sido, yo creo que la ha he hecho bastante bastante correcta. Eh, la regulación de energía ha ido bastante fetén, ha ido fetén, perfecta, yo creo que perfecta. Por casualidad, a lo mejor, pero ha ido bien, ha ido bastante bien. He gastado... Eh, como dije en, en los vídeos, eh, bueno, eh, lo dije en el directo. Lo que he gastado ha sido agua, me la pulió entera, iba con 350 y he pegado algún trago al seriante. Bueno, iba a ir en realidad, bueno, en realidad iba a ir un poquito más baja todavía. O sea que me doy bien que la llevara a 350 y yo digo, los primeros peguer, pegar un pequeño trago antes de arrancar la carrera, el gel, dos geles. Dos geles en uno, 64 gramos, son dos geles en uno. Me ha ido perfecto, me lo he acabado prácticamente entero. Queda una, una pititín, muy poquito. Luego isotónica. <coughs> isotónica. Eh, he ido, ya digo, en plan muy pro, ¿no? Esto me lo he llevado por si las moscas no le he tocado. Esto, en principio no había que tocarlo porque me hubiera enlentecido y no quería. No quería porque esto... Eh, esto es un trocito como de turrón, ¿vale? Es como una barrita, vamos a decir, pero como más casero, ¿no? Y... Está yendo un montón de gente ahora. Y, ¿Y qué iba a decir? Bueno, pues lo he llevado, pero era por si aquello me hubiera dado un bajón o algo especial y hubiera tenido que echar mano de algo más sólido. Pero ha ido de paseo, no me lo he gastado. Eh, entonces, bueno... No hemos tenido que parar al baño, ¿eh? ya eso que falta, porque claro, yo en las carreras, esta, cuando voy que parar al baño, ya hemos fastidiado toda la media. Mira, me he llevado ocho orejones. De 8 orejones me han sobrado 3. O sea, he gastado 5 orejones. ¿Vale? Y de isotónica, que me he llevado 24 gramos de polvo, ya lo sabéis siempre, tres cucharadas para 3,50. Eh, lo vamos a sacar. Esto hay que hacerlo con cuidado, no nos carguemos la mochila. Pues mira, igual agua isotónica chupado entero lo he acabado justo se me ha acabado cuando faltaba un kilómetro y pico cuando faltaba un kilómetro y pico se me ha acabado la isotónica y el agua pues ya digo parecía que quedaba una miseria muy poco o sea que ha ido bastante regulado o sea ahí he acertado dos geles 64 gramos de gel cinco orejones que lleva ocho pero cinco orejones eh, de hecho uno lo he comido me lo he comido antes de arrancar antes de salir de la, antes de hacer la salida y ya está, yo digo, creo que no me dejó nada, nos han salido 1.085 positivos en este, Strava quizá deje llegue a dar 1.100 eh, 1.085 positivos, 21 kilómetros justos prácticamente, yo lo he puesto un poco después, entonces me han salido 20 o no me acuerdo ahora bueno, un kilómetro menos en mi, en mi Strava veréis que hay un kilómetro menos ¿vale? porque la primera parte de asfalto de salida iba pendiente de grabar y no me ha acordado de darle al, al ok para que, que arrancara, ¿vale? Lo que es arrancar el GPS a grabar. Así que yo calculo que todo el rato por las marcas que no van diciendo, kilómetro 15, yo llevaba 13,90 y algo. O sea que más o menos he ido todo el rato con un kilómetro de menos. Así que mi, mi track, veréis que hay un kilómetro menos, veréis que hay 20. Al principio veréis 20 kilómetros, ¿vale? No 21, pero sí, más o menos 21 han salido y ya digo, los 1.085 positivos, ¿vale? ¿Qué más? Eh, pues ya está. Ahora tenemos... Eh, he estado grabando un poquito la zona de entrega de trofeos. Esto es una caña, ¿eh? Una caña, ¿eh? Macarrones camperos. Esquivaremos la, la carnecilla, la esquivaremos. Macarrones camperos, tía, para apartarte. ¿eh? Esto llega en la bolsa del corredor. Ahora voy a comer un poquito. ¿Vale? La bolsa del corredor. Ahora me lo me los voy a comer. Así que muy bien. También nos han dado acuarios que ya sabéis que gasto. Y bueno, más cositas, algunas cremas, alguna eh, alguna bueno, algún tipo de yogi, no sé, como una especie de test o similares, ya lo miraré bien. Y alguna cosita más de cremas, de esas de, de fresco, de, de frío y todo eso, ¿vale? Bueno, pues ya está, no me voy a enrollar más. Eh, la carrera, pues eso, la primera parte eh, la hemos hecho con el Tony, hemos ido muy bien los dos, yo le iba comentando al Tony, digo, va bien, sí, sí, muy bien, y como ha dicho dice el Tony, dice, ha acabado sin dolor fantástico, digo, hostia, pues a lo mejor estás curado ahora lo haremos, seguiremos hablando por WhatsApp y y ya está, así que sensaciones buenas eh, ha habido que subir muchas cuestas eran inclinadas, ha habido que andarlas otras, eh, bastante tramo también se ha podido correr, incluso en la parte ya final subidas se han corrido, se han corrido subidas no muy fuertes, se han corrido otras muy fuertes, pues había que andar, pero bueno, aquí un poco lo que ha jugado, sobre todo creo que lo que ha tenido más juego es el en la parte eh, técnicamente ser bueno bajando, ser bueno bajando, porque eso también daba velocidad al final, y algún puesto he podido adelantar, quizá por esa pequeña ventaja, y otros más buenos me han adelantado, porque son más buenos que yo y me han adelantado, ¿vale? O sea, aquí vamos de las dos maneras, y, y bueno, por un lado, eh, eso, y sobre todo es el tener piernas para en una carrera, sí, que son rápidas, poder darle velocidad en las partes finales. En la parte que estaba llegando a meta, y ha al final un corredor, que por un lado siempre me sale mal, ha adelantado un corredor, pero ya es que prácticamente con la velocidad que iba, casi sin hacer nada ya lo pillaba. Entonces digo, bueno, pues ya adelante he apretado más fuerte, ¿no? Y luego a otro, llegaba un poco delante, que ese tenía que haberlo hecho con más previsión, ya llevaba demasiada ventaja, hubiera sido demasiado reventada, y a lo mejor ha llegado a medio minuto, 15 segundos antes que yo habrá llegado, muy poquito... Pero ese ya costaba más. Ya, bueno, yo iba al final a hacer un tiempo decente para mí, más que por buscar puestos. Ya digo, ha sido el 46, tampoco nos jugamos. <risa> ha sido el 45 ahí a full y, y ya está. Así que bueno, contento. Eh, la verdad que muy contento, me ha gustado mucho. La distancia es una distancia que me gusta, ya lo sabéis, porque entreno esta distancia precisamente. Entonces, pues eh, la manejo, la manejo realmente, la manejo bien, la tengo calculada, tengo calculado muy bien lo, los materiales que me llevo, eh, la comida y todo eso. Y la verdad es que creo que repetiremos en estas distancias, creo que repetiremos estas distancias porque, porque están bien, están bien. Había mucho nivel, ¿eh? Que había un chico que lo he saludado, no vamos a decir nombre, pero un chico que lo he saludado, que lo he visto, ya lo vi en la Bastions, que ganó la Bastions, eh, me parece que la ganó, sí. Y, y bueno, que que hablando y tal, dice, no, no, estaba un poco lesionado, bueno, había tenido un problema y no había podido entrenar todo y, y ha quedado en podio, ¿sabes? O sea, no digo nada más, ¿sabes? Y ha quedado en podio, habiendo no podido entrenar mucho. Eh, nivelazo, nivelazo. Había nivelazo aquí, ¿vale? Así que 46 está bien, al nivel que había, está bien. Venga, hasta la, la próxima. Eh, aquí se acaba. Terra Negra, Trail, en este caso versión 21K, unos 900 positivos oficiales, más o menos, 900.000, vamos a poner, y ya está, muy, muy divertida. Eh, creo que muy aconsejable para la gente que no busque algo muy técnico, muy técnico, tiene menos peligro que si hay mucha piedra, ¿me entendéis? Al ser más tierra, te puedes reparar, te puedes pegar el culetazo, te puedes reparar, pero dentro de lo que cabe no hay mucho peñasco, mucha piedra hay algo, pero, pero no hay demasiada. Es un poco menos arriesgada que una de pura piedra, que ahí tienes que ir con más o más cuidado si te caes. ¿no? Venga, que vaya muy bien. Adeu, hasta la próxima.